Vamos a trabajar con el ejemplo de la clase número 9. Aquí nos piden desarrollar un juego de cartas denominado 7 y medio. El juego consiste en ir pidiendo cartas intentando sumar 7 puntos y medio sin pasarse. Gana el jugador que más se acerca a los 7 puntos y medio. Se utiliza una baraja española esto quiere decir que son cartas de cuatro palos del 1 al 12 ¿sí? los los palos de la baraja española son la espada el oro la copa y el basto y en este juego en particular la sota el caballo y el rey vale medio punto y el resto de las cartas exceptuando el 8 y el 9 toman el valor numérico o sea el 1 vale 1, el 2 vale 2, el 3 vale 3, el 4 vale 4 y así hasta el 7. El 8 y el 9 valen 0. Para desarrollar nuestro juego utilizaremos nuestra biblioteca utn.h. En ella no vamos a agregar nada con respecto al ejercicio de la clase anterior. Y para que quede un poquitito más ordenado nuestro código vamos a generarnos dos bibliote una biblioteca más eh, dedicada a este juego. ¿sí? Que la, llamare la llamaremos juego.h y el desarrollo de las funciones la lo haremos en juego.c. Como ya conocemos estructuras, vamos a, a crearnos una, un nuevo tipo de datos que se llame carta. ¿sí? Una carta está, va a tener un palo, va a tener un número y va a tener un valor en nuestro juego. ¿sí? Por otro lado vamos a desarrollar dos funciones que reciban un array de cartas, o sea que reciban nuestro mazo. La primera va a crear el mazo, o sea va a recibir un array de 49 posiciones. ¿Por qué 49? Porque por comodidad no vamos a utilizar la posición 0. ¿sí? Ya van a ver en el código que nos quedaba más simple eh, no utilizar la posición 0. Las cartas son 48, entonces necesitamos uno más para no utilizar la 0. Así que tenemos cantidad de cartas 49, a pesar de que la, las, las cartas útiles son 48. Vamos a crear el mazo. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un array de cartas del tipo carta. ¿sí? Como pueden ver, el nombre del array es array de cartas y el tipo es carta. Y lo que va a hacer... Esta función básicamente es construir una carta de cada tipo dentro del array. ¿sí? O sea, va a crear una carta que va a ser el 1 de oro y le va a asignar valor 1. Va a crear otra carta que va a ser el 2 de oro y así sucesivamente para cada uno de los palos. Bien, vamos a ver de qué se tratan estas dos funciones y luego retornamos al, al main como para, para ver de qué le va el código. Empecemos por la función que crea el mazo. La función que crea el mazo define un, un array constante con los palos, copa, oro, basto y espada, algunas eh, variables auxiliares, y básicamente lo que hace es recorrer con esta j los palos, ¿sí? y con este otro for recorre incrementando número todos los números dentro de, de cada palo. Básicamente. Nos paramos, empezamos con el palo oro y recorremos los números desde el 1 hasta el 12. Por eso ponemos que sean menores al 13. Y en ese caso vamos generando las cartas que corresponden al palo oro. Luego incrementamos J y estamos, empezamos a trabajar en el palo siguiente. ¿sí? Disculpen, antes dije oro, era copa. El, el, el, cuando J vale 1 el palo es oro, cuando J vale 2 es basto y cuando J vale 3 es espada. ¿sí? Me confundí al principio. Así que bueno, esto es muy simple, pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos un Array que tiene espacio para las 48 cartas y era un Array de 49 para descartar el primero. Entonces nosotros con estos dos números tenemos que calcular en qué posición del Array colocar esa carta. Por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es el número de la carta, que va a ir siempre del 1 al 13, indistintamente del palo del que se trate, tenemos que después Aprovechar el palo para desplazarnos en ese array. O sea, está bien que en la posición 1 coloquemos el 1 de oro, el 1 de copa. Pero no estaría bien que en la posición 1 también coloquemos el 1 de oro. ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando empezamos a trabajar con el 1 de oro, tenemos que desplazarnos dos, 12 lugares. Y cuando empezamos, cuando queremos eh, dejar el 1 de basto, tenemos que desplazarnos 24 lugares y cuando queremos dejar el 1 de espada tenemos que desplazarnos 36 lugares por lo tanto lo que lo que necesitamos hacer es aprovecharnos de esta j para que para la posición de número sumarle ese desplazamiento del cual estábamos hablando que sale de multiplicar la cantidad de cartas que tiene cada uno de los palos en este caso en este en este mazo son 12 y multiplicarla por el valor de J. como J inicialmente vale 0 a todos los que sean del palo copa no le estaríamos sumando desplazamiento, lo cual era lo que queríamos lograr. Los que valgan 1 le estaríamos desplazando 12, ya que 12 por 1 es 12. Los que valgan 2, 24. Los que valgan 3, 36. Así que esto funciona perfecto para, para darnos el índice en el cual tenemos que dejar la carta. Entonces, si nos paramos en el array de cartas, en un índice determinado, estamos haciendo referencia a un, a un elemento del tipo carta. En él debemos cargar el número, el palo y el valor. El número y el palo es relativamente simple. El número sale de, del incremento de esta variable. El palo sale de el in, con el índice J en el array de palos obtenemos el, el texto, o sea copa, oro, basto o espada, por lo tanto tenemos que utilizar string copy. Ahora, el valor no es tan directo. ¿Por qué? Porque recuerden que si era 8 o 9, el valor era 0. Pero que si era menor a 8, el valor correspondía al número de la carta. Entonces, en ese caso tomamos el número de la carta. Ahora, si no era ni 8 ni 9, ni era menor a 8, o sea de 1 a 7, era 10, 11 o 12 y en ese caso valía medio punto. Entonces en ese caso guardamos un 0,5. Hasta ahí lo que logramos hacer es crear el mazo. Ahora vamos a mezclar el mazo. ¿De qué se trata mezclar un mazo? Bueno, básicamente nosotros, imagínense que sacamos la carta del empaque original, las cartas vienen ordenadas por palo. Y nosotros necesitamos mezclarlas. Ahora, hasta aquí nosotros habíamos visto en otros ejercicios cómo ordenar basados en algún criterio de comparación. O sea, comparar dos apellidos, comparar dos números. En este caso, vamos a hacer una función ordenar, la típica por burbujeo. Pero, que a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora, que era hacer una comparación con algún tipo de criterio, vamos a utilizar una función que tenemos disponible en utn.h que es pedir un número aleatorio. Esta función pretendía que nosotros le pasemos desde hasta. Entonces nosotros le vamos a pedir números entre 0 y 1 aleatorios para, qué? para determinar si tenemos o no que cambiar esa carta de posición. Como este número se genera de manera aleatoria, a veces nos va a dar que sí, a veces nos va a dar que no. Y eso provoca que el ordenamiento del mazo sea aleatorio, ¿sí? como la función que lo, que lo desencadena. Entonces ahí logramos mezclar el mazo. Fantástico. Entonces ahora podemos pasar a nuestra función main y ver un poquitito de qué la va el código. Recuerden, nuestro array de cartas es del tipo carta, 49 posiciones, una más de la que necesitábamos. Vamos a crear el mazo y vamos a, vamos a crear el mazo y quedar dentro de un bucle while que sea jugar. Que al final de, del juego le vamos a preguntar al usuario si quiere nuevamente eh, jugar. ¿sí? o sea Entonces como de entrada declaramos a jugar con, con S, se va a dar esta condición la primera vez y después dependerá del usuario que vuelva a cargar una S para, para repetir el juego, para jugar nuevamente. Inicializamos puntos acumulados en cero cada vez que el usuario inicia una partida. Cada vez que el usuario inicia una partida, mezclamos el mazo. ¿Y qué hacemos? Vamos a darle cartas al usuario hasta que se termine el mazo. Eso sería, o sea, hasta, que, hasta cantidad de cartas. Eso sería la condición extrema. ¿sí? No se va a dar en, en, en nuestro juego porque siempre se va, va a salir antes por porque se va a pasar. Pero bueno. En, en otros juegos nosotros podríamos dar todas las cartas que tiene nuestro mazo. ¿Qué hacemos? Nosotros de entrada le damos una carta al usuario. ¿sí? El juego inicia dándole una carta al usuario. Entonces se lo informamos. Le decimos su carta es y le informamos el número y el palo. Ni bien le damos la carta al usuario, guardamos el valor de esa carta en puntos acumulados. Y a partir de aquí ya verificamos si... Coincide con que es 7,5, con lo cual el usuario en ese caso ganó y el juego termina. O si no, debemos verificar si se pasó de 7,5, que eso implicaría que el usuario perdió. O si es un número que está por debajo de 7,5 y debemos consultar al usuario si desea plantarse o elegir otra carta. Eso sería esta última condición en la cual ni es 7,5 ni tampoco es mayor a 7,5 o sea que está por debajo de 7,5 y le preguntamos al usuario, le decimos su puntaje es el siguiente imprimimos puntos acumulados y a través de nuestra función get getInt le vamos a ofrecer que pulse 1 para plantarse o 2 para pedir otra carta eso lo vamos a guardar en opción y vamos a ver si el usuario utilizó, el decidió plantarse directamente hacemos un break y le preguntamos si desea jugar nuevamente. Caso contrario, le... volvemos a iterar este for y ya le entregamos otra carta. ¿Se entiende la mecánica? Es, es simple. Pueden, pueden probar el código y ahí, viéndolo funcionar en, en sus equipos, van a, van a terminar de, de, de adaptarlo. Ustedes podrían agregarle otro jugador o podrían hacer algún tipo de... De algoritmo que permita eh, jugar contra contra la pc sí, o sea la pc podría tener algún criterio como para, para determinar cuántas cartas sacar y podrían hacer un juego de multijugador o que, que permita jugar contra la pc esa parte se la dejamos se la dejamos para ustedes porque se ponía un poquitito largo el ejercicio para poder mostrarlo por último con get char le vamos a preguntar al usuario si desea jugar nuevamente bien hasta ahí es el ejercicio ahora nos resta compilar vemos que está bien y jugar. Como ven, el ejercicio comienza diciéndonos que su carta es el 12 de espada. Su puntaje es de 0,5 y nos dice si queremos plantarnos o pedir otra carta. Vamos a pedir otra carta. Nos dice que la carta es el 10 de espada, por lo tanto el puntaje acumulado hasta ahora es 1. Vamos a pedir otra carta. Nos dice que es el 11 de espadas. Fíjense que sacamos cartas que valen todas 0,5. Entonces nuestro puntaje es 1,5. Vamos a pedir una carta más. Nuestra carta es el 9. Fíjense qué interesante. La carta 9 tenía valor 0. Así que no nos cambia nada. Podemos pedir otra carta. Y en este caso nos salió un 7. 7 más 1,5. 8,5. Y en ese caso nos indica que perdimos. ¿sí? Luego, aquí faltir, faltaría un salto de línea. Se lo pueden agregar. Para jugar nuevamente nos dice que pulsemos la tecla S. Vamos a jugar nuevamente. Vamos a, Nos dice que nuestro puntaje es 2. Vamos a plantarnos. Otra vez nos ofrece jugar nuevamente y en este caso le vamos a decir que no para finalizar con el ejercicio. Bien, hasta aquí. Esto fue el, el repaso del ejercicio de, de la clase número 9. Chau.